Hoy quiero comentarte tres cosas del informe de Michelle Bachelet. La primera de ellas, las sanciones no tienen nada que ver con la crisis en Venezuela. El informe de Bachelet refleja que muchas decisiones políticas tomadas a lo largo de estos años afectaron el nivel de vida de los venezolanos todo además por decisiones gubernamentales. Las sanciones generales que están aplicadas contra Venezuela desde el año pasado, lo que van a hacer es quizás afectar la toma de decisiones de aquí en adelante para recuperar algunas condiciones. Pero que este documento plantee, desmienta la versión oficial, es fundamental. Segundo elemento, graves violaciones de derechos humanos. Una cosa es que entre venezolanos lo sepamos, que haya sido noticia, que se haya registrado, que todos nos hayamos horrorizado. Pero otra es que este sistematizado por ONGs nacionales y luego corroborado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, que en Venezuela ha habido torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, que es una violación de derechos humanos muy grave, centros de reclusión clandestinos, exilios, destierros, persecuciones, hostigamiento, persecución a personas solamente por pensar distinto. Que todo eso está en este informe es clave, porque le permite a cualquier persona argumentar, incluso con fuentes internacionales que sean negado a comprender lo que pasa en Venezuela y más allá con los que son cómplices y hoy les cuesta cada vez más tomarse la foto con el horror. Tercer elemento, la manera en la que está ensamblado este informe permite sustanciar casos que luego puedan ser denunciados en otras instancias, como la Corte Penal Internacional. No es la ONU la autoridad para juzgar estos casos, pero sí pueden ser otras cortes fuera del país. Si no, se sistematiza para que en otros momentos, cuando haya justicia dentro de Venezuela, puedan ser juzgados. Que esté en el informe es clave. ¿Esto legitima a Nicolás Maduro? Para nada, más bien lo señala como responsable a él y a todos los que se hicieron pasar como autoridades cuando hablaron con Bachelet. Segundo, ¿esto oxigena la toma de decisión? Pues no, básicamente abre el boquete para que más autoridades en los próximos dos años puedan entrar al territorio nacional a ver derecho a derecho qué está pasando en el país. Es una gran victoria para la sociedad civil organizada y una gran victoria para el camino en la construcción de justicia en Venezuela.